Hola, Blockers, pues ya estamos aquí en la convención de cómics en Monterrey, la Combe, y pues aquí están, miren. Homero Simpson. que se escucha de repente se escucha como... Es como la interferencia de que ya quieren que me baje faltan unos personajes hay una serie que se llama mi pokémon favorito es snorlax por si tenían la duda porque es gordito como yo y duerme todo el tiempo Estoy tentado a venir el día de mañana. El día de mañana. La verdad me la pasé genial ya están recogiendo todo hace mucho que no venía una y pues de lujo la recomiendo todavía hay aquí algunas personas que hacen que esto no muera todavía pero pues ya estamos a escasos minutos de que pues nos despidan espero les haya gustado el contenido suscríbanse denle manita arriba etcétera ya saben ahí me dejan en los comentarios que opinan BLOCKERS, CAMBIO Y FUERA